What? Bien, gracias amado y Yerjan y amables televidentes. Que todos tengamos un lunes promisorio y de buen realizar. Miren, yo quiero primero eh, hacer una corrección, aunque cometí... Eh, el, el, el, me, me, me falló la, la memoria ah, eso me el viernes me... cuando eso lo viejo, ya. <ríe> muchas gracias <ríe> el viernes cuando hablaba del tema de la urbanización repetí por más de cinco ocasiones porque estuve viendo el video el tema de la urbanización Mirador del Jaya no Brisa del Jaya yo me confundí, es Mirador del Jaya la cual está amenazada por una intención de crear una urbanización en, el margen, en la margen oriental, en aquel lado del río Jaya, próximo a esta urbanización, de una forma burda, de una forma incorrecta, diría yo. Han, supuestamente tienen un permiso que yo todavía quiero revisar, porque si es como me han dicho, que fue de forma unilateral, sin haber pasado por sala, que es la única que tiene potestad constitucional del uso de suelo es la única, el único organismo que tiene potestad de uso de suelo, usted lo busca a partir del artículo 199 de la constitución y habla del régimen municipal y dentro de esas potestades está esa. Teóricamente entonces que lo dio sería el síndico el síndico, y si es así aunque todos los actos administrativos se presumen legalmente válidos, porque hasta que no lo revise un juez y se ponga en condiciones al juez, que sería para ti esta orientación si tomas el caso de la dama que, que te hizo la pregunta, uh -huh. es a ello primero que se le debe de consultar en sede administrativa si es pertinente o fue incorrecta, y si te lo dan como pertinente, entonces lo llevamos al juez para que lo evalúe, dándole cada uno de los pasos que debe de tener para hacer una urbanización en un municipio. Si eso no sucede, es infructuoso, es decir, es nulo de pleno derecho. Yo sé que es nulo si lo ha hecho así. Y qué pena, porque yo dije el viernes que no quisiera saber o no me gustaría, ¿verdad?, que fuera así, porque precisamente el ex alcalde anuncia ese, esa urbanización y parece ser que él mismo lo otorgó. Esto es un asunto grave, si es así. Y para los empresarios, qué pena que ustedes o busquen sea que por no amistad. no fue en esta gestión, sino en la pasada en la pasada Y qué pena que, la, que, que un empresario caiga en la debilidad de creerse que por ser amigo puede conseguir y cae en una debilidad, el alcalde, y le da un permiso de urbanización. ¿Tú sabes lo que es un permiso de urbanización? Con un reglamento que tiene el, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Producir una urbanización para crearle un paso comunero, porque eso sería un paso comunero, a una urbanización ya formada de más de 20 años, donde sus pequeñas calles o su territorio, que es muy pequeño, tendría que compartirlo con una urbanización que se pretende hacer ahora para... Aprovecho de aquello a, de atrás. A, a, iría un, en el proyecto iría un puente entonces. Un puente. Pero que tampoco piensan que en un sector privado hacer un puente en un territorio público requiere otras cosas. Sí, pero hay un tema penal, eh, civil, el tema de, de la, de, del paso, ¿cómo se llama? La, la, la servidumbre de paso. Pero que resulta que ahí no hay servidumbre de paso. Precisamente por eso, eso que es te penal. Te lo digo, porque Correcto. Porque la urbanización no estaría obligada. Para nada. La servidumbre de paso plantea que cuando tú tienes cerrado toda posibilidad, y si hay algún... Y es en me... el mismo terreno. Exacto. Y si hay algún mecanismo en que tú puedas hacerlo por una vía sin afeitar el fondo, hay un fondo que se llama dominante, dominante y el otro el dominado. Sí. O sea, si el dominado, eh, eh, si tú puedes demostrar que hay otra otra vía de acceso, el dominado no tiene que ceder. no está Para nada. Que ceder. Y... Según nuestro querido amigo, presidente de la segunda de Santiago, Monción, dice que aquí no existe ley que ampare el servidumbre ya desde una época que se detronó. ¿Cómo, cómo? Dice Monción. Explícame eso. No, eso yo te lo puedo traer porque me va a tomar más tiempo, pero yeah. es por un asunto de que cuando tú no tienes conexividad ni es parte del mismo terreno, tú no lo puedes establecer. Okay. Hay un río por el medio. Sí, sí. Hay un río por el medio. Y eso no, eso no eso no da fruto. Cuando un empresario se proyecta de esa manera, eso es ilegal. ¿Por qué hacerlo así? Cuando tú puedes hacer el puente donde es lo natural para llegar a aquel lado, la Villini abajo, frente a la Tenería, ese ha sido el paso siempre para aquel lado por esta vía. Y en Mirabel, que hay un puente colgante. No, no, ya se ha roto varias veces y, y en, lo, en Los Sánchez, al lado de, de, de Palmares. Pero yo lo voy a dejar ahí porque eso requiere de más tiempo y lo vamos y a tratar. Y investigación, averiguar si es verdad eso que dicen. Otra okay. parte es que con respecto al nuevo gobierno, para nosotros debe resultar un tanto provechoso el analizar qué cosas como franco macorizano y provinciano de Duarte nos conviene. Ciertamente que me he sentido muy contento porque he visto mucha gente ir al, al, al gobierno de San Francisco de Macorís. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Y Abinader se proyecta de que ha dado respuesta a tantos acólitos, a tantos seguidores que le dio respaldo, como es el caso de Fulvio, que espero siga calando y... Tengo algo por ahí, pero no me voy a atrever a, a decirlo. Ay. Vamos a ver quién se atreve. Ay. O que él no lo diga. Ay, Pero yo lo vería hay, bien. Hay un rumor fuertes por ahí. Pero yo lo vería bien si, sea, si es Fulvio el que sustituye a Almedo en la diputación. Ay, Mira, lo ha tirar, la tiró. Ya atreví. Eh. Sí, ya que la saltó así, con la, de Ahí está la duda de nuevo. Yo, yo Francis Rodríguez y sé que mis compañeros me apoyan. Vería muy bien que la continuidad de la de la y la terna la encabece Fulvio Ureña Ay. a la diputación de Olmedo. Ay. bueno es una, es una es una terna, sí, sí. como dice eh. la ley. Entonces, sí, recuérdate que la terna, eh, lo que se estila es que el número uno uh -huh. de los tres, el número uno es el que va. El que va. Nosotros es para cubrir el, los efectos de la ley. Correcto. Correcto. Entonces, haciendo una evaluación de gestión, nunca no hemos creado un plan, aún teniendo Asociación para el Desarrollo, aún teniendo el Consejo Social de Municipal, el Consejo, en fin, todos los consejos, de decirle al Estado cuándo una cosa marcha bien y cuándo una cosa marcha mal. Para mí hay una gestión que me gustaría que permanezca y que se le permita desarrollar porque ha tenido unos ciertos baches. Primero, cuando empezó la pandemia y nuestra cuarentena, ustedes recuerdan que la sociedad de San Francisco de Macorís entró en cuarentena, pero con bajas, ya que sus autoridades de salud, las dos, provincial y regional, se infectaron, queriendo decir que estaban en en primera línea de batalla contra el COVID. Me refiero a nuestros amigos eh, Noricetti y Garabó. y Garabó. Pero también está el jefe el, el director policial de aquí, Alberto Ten. Un hombre nuestro de San Francisco y que se ha empeñado en trabajar día y día, día, día, día, día, día que creo que merece. Como la policía tiene otra mezclatura que no es la misma pública de, del Estado en cuanto a, a los funcionarios, porque ya están sustituidos el provincial de salud y el provincial de, y, el, y el regional, creo que puede ser interesante que se le permita desarrollar definitivamente la carrera de gestión en San Francisco de Macorís o en la jefatura nordeste, Alberto, por lo que ha demostrado de, de trabajo y, y persistencia. Y empeño. Se enfermó, se sanó y continuó. Se enfermó en el trabajo. Sí. Y eso hay que decirlo. Gualberto Ten es un hombre de aquí. Y resulta que el jefe también es de aquí. El director el director general, general de, la de... de la policía es Franco Macoriz de Senoví. Franco Macorizano. Y eso nos gustaría que fueran las instituciones las que proyectáramos al nuevo gobierno. ¿Qué cosas nos interesa conservar y qué cosas nos interesa cambiar? A partir de ahí estaríamos siendo más propositivos como sociedad y tendríamos un nivel y un aprovechamiento de la gestión porque somos nosotros los que tenemos que empoderarnos para ir erradicando las arbitrariedades y las estrategias de la tiradera de piedra, de la huelga, y que sea la, la composición de un plan que proyecte lo que queremos entre todos. Concentrar nuestras prioridades como sociedad. Y no seguir pidiendo cosas eh, al aire y por interés y, y con fama y con todo lo que te quiera Pues yo creo que así como se cambió, también queremos que se permanezcan gestiones como la de Alberto Ten en la policía aquí. Creo que lo ha hecho bien. Ha tenido bache, como dije, porque se enfermó del COVID, porque estaba infectado de COVID en el momento que empezábamos a tener la afección. Pero a partir de ahí, <coughs> ha hecho una gestión y procura hacerla. en un Sí. Porque sí. es de aquí. Finalmente, espero mm -hmm. que, que, que las, el liderazgo local, el empresariado, los comerciantes, podamos, podamos confluir en un plan que le llevemos qué queremos al gobierno que, que recién inicia y qué debemos cambiar y qué debemos conservar. Yo veo bien que Luisito en la provincial se haga acompañar por un tiempo de Valerie la militar que estuvo aquí, que creo que manejó muy bien el tema aquí en San Francisco. ¿Qué ustedes dicen? Como una forma de apoyo porque ella es militar. ¿Qué decirte? Entonces, en, la forma, decirte? Más, en la forma más altruista, procurar que conservemos lo que está bien y, re, y resolvamos lo que esté mal. No, pero ya el COVID esto Entonces, este, Cuando eh, este pueblo tenga una visión de unidad y de proyectar, le quitaremos la principalía de las reivindicaciones. A los mecanismos ya obsoletos por la cual a nosotros como pueblo no han mantenido aislado muchas veces de las inversiones importantes, se van a, a La Vega, se van a Santiago, se van a, Abona, a, a, a todos los, en los sitios que no hay problema. Nosotros tenemos que recuperar terreno y definir qué queremos y cómo lo vamos a proyectar ante el nuevo gobierno, porque si no lo saben, la provincia de Duarte está dentro del ranking de mejor calidad de vida y de mayor poder adquisitivo por las zonas productivas es decir, que no somos una ciudad atrás, atrás nosotros aportamos al, a, a, a, a la economía nacional pues entonces, proyectemos eso y esperamos buena gestión al orden no. policial y que se empeñe en producir lo, los cambios que requiere que quizás por el tema de pandemia no se ha visto brillar más entonces, a la joven que, o a la persona que llamó, que pidió una opinión sobre lo municipal... Ya denme estos 30 segundos. Sí. El ayuntamiento tiene muy bien definidos cuáles son sus, sus funciones. Y en los primeros artículos lo establece. Tiene capacidad normativa de fiscalización, tiene capacidad incluso de expropiación forzosa. En fin, porque posee terrenos propios que están dados en arrendamiento con una condición... Dicen los contratos por año, que eso hay que resolverlo, que da un tiempo de un año para que tú edifiques en él. Si no lo tiene y lo tiene como parqueo, la verdad que tiene toda la capacidad para expropiarlo, para recuperarlo con un plazo de 90 días. Ahora, sabemos que la ley 140 es la que establece los notarios. Los notarios no tiene facultad. Ahora, lo que pasa que allí las decisiones sin sí, normativas y resolutorias que se competen al orden municipal, la puede realizar, ciertamente. Ahora, el órgano que la debe realizar tiene que tomar en cuenta los aspectos de derecho, porque cuando tú haces, dice, una expropia, una apropiación, sabe que es a justo precio, porque la misma hay, constitución hay dice... Una llamada, vamos a ¿Cómo tú puedes, el Estado puede <coughs> declarar de utilidad pública o, o de ejecución forzosa? Vamos a ver la llamada. Sí, adelante, buenos días. Buenos días. Sí. Yo estoy llamando porque la urbanización mundial, el camión de la basura no está pasando y los habitantes se están entrando a la casa. Sí, debió de pasar el sábado. Sí, se acompaña esta basura. Sí. Que se pueda pasar por aquí porque es una urbanización, no es un barrio. Y nosotros estamos pagando para eso. Bien. Muchas gracias. Sí, yo, gracias. Yo el sábado me comuniqué con móvil y me dijo que había salido la unidad de servicio, que lo van a hacer en las próximas horas. Ok. Bueno. Porque yo vi que no, no nos recogieron la basura en la Brugal. Yo soy de la Brugal. Ok. ¿sí? Bueno. Gracias. Bueno, señores, eso era mi, mi tema y pedirle a los, al, comité político, al comité político del PLD que más que pedirle que frenen las denuncias alegres como ellos lo hacen, es que ustedes mismos pidan, si son serios, que se esclarezca uno y cada uno de los hechos que se le imputan a sus funcionarios para liberar moralmente al PLD. Bien, es lo que creo. No pedirle Pero que frene es, y que es no que lo le persiga corresponde a ¿Eh? gracias, Le corresponde Francis. a ellos, le corresponde al Ministerio Público demostrar Correcto, entonces dejen, denle en ese tiempecito Vamos que, a... que se le demuestre Ustedes lo que tienen que procurar, que el Ministerio Público actúe Conforme a la, la, la, la ley llamada y le que puedan tenemos. a ustedes reivindicar De lo contrario, no pidan que no hagan las acciones De Gracias Francis no, por tu abuso, temas. Eh. Adelante, buenos días Muchas. Adelante Bien, bien. ¿Y usted va Voy a poder a, a lograr ya. La no, no, no. no ah, hablar. ¿Por qué? Pues, eh, eh, era, eh, mi turn, bonito, era mi turno, era ¿Vale? mi turno. Le dan el chance para que participe y dice que... ¿Qué es eso? ¿Por qué Y también para reclamar lo que nos corresponde como... Como provincia. Vamos a unirnos, vamos ¿Vale? a unirnos. Pero también aquí en San Francisco. Vamos ¿Vale? a unirnos todos y a... La ¿Vale? a, la, a, la, a, la, a los... A la, a los eh, dueño de Telenor que nos apoyen en eso, claro. porque allá es lo que ya recibieron al señor presidente. Así que vamos a unirnos todos y vamos a reclamar lo que nos corresponde como ciudad y como provincia. Estoy de acuerdo, Bien, ahí usted. está. Bien. Bueno, señores, vamos a los WhatsApp. Adelante. Hay Miren, una foto que envié ahí para que sí. me la pongan cuando. Miren, el número que termina en 1983, no, no lo vamos a leer. Eh, no lo pongan muchachos en el WhatsApp. Porque la gente sigue muy agresiva en, en, el, en, el, en el WhatsApp. ¿Cuánta cuánta violencia, señores, se ejerce en la sociedad? José Brito dice, siguen llegando los recibos más.